Oh, hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos contando un día sobre la taberna. y hoy volvemos con Evil Genius 2, nuestra campaña con Iván en el rojo. Estamos tratando de, si no salir adelante con Iván, al menos entrenarlo para ponerlo fuerte porque llevamos unos cuantos percances seguidos y queremos evitar eso a toda costa. Véase esto que viene por aquí. De hecho, viene, oiga, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale, vale. Vamos a ir metiendo aquí la lenta roja. Vale. Venga, todo el mundo sus puestos. El Johnny Kuba. Vale, esta gente la podemos dejar ahí. ¿Me están atacando? Uy, no, no, no. Venga, dale con el cohete. Ay, ni de cortes, Iván. ¿Dónde está Olga? Aquí está, mujer. Dale, dale. Ah, sí. Vale, vale. O sea, ya. Ahora hemos mostrado muchísimo con las armas nuevas. Sí, pero una barbaridad. Sí. pero bastante, bastante, bastante, se nota la efectividad de nuestros objetivos. y yo creo que con esto nos la cargamos, ¿eh? bueno, pues te va a tocar perecer, hijo mío. ya, ya, ya, bueno, la matamos, confirmamos vale, perfecto no es más fuerte que mi serie de victoria, pincho para avalecer a ver los objetivos Aún no lo hemos tumbado. A ver, pause. Obtener recompensa, se managed a ti en mí. Por si esto era demasiado fácil. ¿Se nos une? ¿Sabes la suerte que tienes? Que tiene la gente que lo va a escapar de mis garras con vida. Siempre lo haces todo a quien sabe de qué. Puede que haya perdido, pero ahora sé algo más sobre ti. ¿De qué se trata? Sé que puedes sangrar, Tovarich, Y me aseguraré personalmente que vas a sangrar. Eh, que, que gratuito, ¿no? Tenemos otra misión. Madre mía, con Olga. Es un super soldado plan, pero no ha podido salir de la nada. Investiga sus orígenes para ver si tiene algún punto débil que puedas aprovecharte. Vale. Vamos a volver a la lista. Y vamos a ir... Eh, ¿Quién caza al cazador? No, porque este no lo tenemos ni iniciado. Vamos a meter este. El viejo jugué y se algo entre manos. Procura quitarle la iniciativa y da. Y de paso busca pistas sobre su paradero. Vale, vamos a ir a por este capítulo secundario a ver si podemos desbloquear los. Los asesinos. Bueno, entiendo que es la mejor de los asesinos, eh. Empezamos este capítulo secundario. Vale, recordad que lo tenemos a, a su. a su. A su estudiante lo tenemos con nosotros encarcelado. Creo que lo matamos, de hecho, pero. Bueno, esto no se lo digáis. Vale, ¿sí ¿dónde estás? Y voy a ir a por ti. encanta ah, uh. con la confianza que transmites, pero tu pero gente no sabe defenderse también como tú. Eh. Perdona. Bueno, ahora sí, literalmente ir al mapa y. Vale, vamos a quitar esto. Vale, perfecto. Nada, estamos perfectos Vale, ¿qué cosas tenemos ahora? Alerta roja desactivada Uy, uy, uy, ¿qué tenemos por aquí? A ver Opcionales, vale, Entraron a guardias La alerta Vale Vale, vale, vamos a mover las cositas de la base Vamos a escoltar al prisionero estos es lavacerebros Y esto también es un lavacerebros Perfecto, de hecho, este nos lo vamos a traer Aquí, perfecto Y vamos interrogando ya A la gente Vale, es que eso, tenemos aquí asesinos que están por. por funcionar. Bueno, no sabría decir si por funcionar o que no. Es que no podemos reclutar aún, pero claro, es algo que me llama bastante, bastante la atención porque no tenemos acceso a esos. Asesinos. O sea, a, a ese tipo de. Ojo. Mejora de nivel 4. Vale, resolver amenaza. No podemos porque tenemos esta medias medias. Desestabilizar martillo. Vale, esta sí que podemos lanzarla. es una pista. Vale, me gusta. Eh, eh, eh, munición para el fin del mundo. No, no. no Bueno, esta de eliminarla la, la tensión. Vale, vamos a lanzarla aquí. Es que son muchas misiones ciertamente inútiles. Vale, esta nos dan... Botones, me gusta Vale, no, no, no, no Vale, pues nada Si no se puede, no se puede La cosa son misiones útiles Que nos sirvan Vale, vamos a subir esto a nivel 2 Me parece correcto Aquí tenemos alguna cosa interesante Eh, no. Bueno, total, por tener dinero Ni tan mal Eh, aquí nada Aquí esta es interesante No es eso, como van saliendo cosas. Uf, es que eso Me piden muchísimas cosas. Vale, aquí tenemos algo interesante. No, no. Vale, esta la podemos resolver ahora. Perfecto, confirmamos. Vale, me encanta, me encanta, me encanta. Uf, oh, ¿qué tenemos aquí? Uf. Prende la paz, aumenta la tensión en la zona Consecuencias de no resolverla Tremendo, tira. Vale, uh, esta me encanta Aquí que tenemos Destabilizar a Patriota Tensión, dinero, dinero uh, uh, uh, uh. Intención y hallazgo Vale, vamos a resolver esta amenaza Sí, confirmamos a criminal network has been upgraded. Vale, hemos subido de nivel una Red criminal Perfecto, es que literalmente te pasas uh... Nos atacan en la base Es que eso son tantas Misiones Muy pequeñas Son tan tan Pequeños detalles que a nada que Te puedes mirar Literalmente se te acumula todo no, Es que es un follón Vale, estabilizar es más... Vale, pues vamos a mejorar también esta... Esta zona. Potencia de transmisión tenemos... Sí, bastante. Vale, tenemos unos objetivos, capítulos secundarios... Vale. La esta sobrevalorada y además es un lujo de cadente Tu guardia está por encima de eso, así que empieza a poner cámaras por todas partes. Así juego juega tendrá difícil para atacar. Vale. Perfecto, vamos a poner cámaras entonces. Me, me parece correcto. Si no me equivoco están aquí las cámaras. Ah, no, están en el pasillo Pasillo, objetos, cámaras Vale, vamos a meter cámaras ¿Aquí no hay nadie controlando? No Vale, pues vamos a poner aquí una cámara Justo con esta Aquí no hay cámara vale, Vamos a poner otra Por aquí Aquí no cabe, aquí sí que cabe ¿Por qué no? Bueno, pues nada, buscamos otra zona para ubicarla y ya está. Aquí está bien, vale, porque vemos bastante la zona de. Vale. Aquí, aquí no. Aquí la puedo poner. Porque no puedo ponerla aquí. Vale, aquí también. Vale, vamos a bajar de sala. O vamos a bajar de nivel. Aquí no hay otra zona. Ah, esto, esto. Vale, ya decía yo. Buah, está perfecta. Vale. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Dónde más? Claro, habría, tendríamos que abrir todo esto. También vamos a ver si bajando a nivel... Podemos aquí, aquí no hay alguna apuesta ya No tirepita. uy Ahí podríamos ponerla, eso es Vale, creo que tenemos bastantes Al menos por el momento Vale, sí, esto está bien Vale, sí, tenemos mucha gente viajando y tal Vale, como tenemos bastante energía, vamos a meter zona de casino para sacar la pasta ahí a más no poder. Vale, vale vamos a meter aquí. Que en estas que no molestan mucho. Que nos dan buen dinerito. Vale, vamos a meter aquí como otra zona, justo. Vale, vale, vale. Y aquí otro par. Vale, esto siempre está bien porque. Les dificulta la zona de acceso y traemos un montón de pasta. Vale, vale, vale, me gusta. Vale, hay que ir poniendo cámaras, eso está claro. ¿No hemos capturado a nadie? No. Uy, esto está a punto de completarse. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué le queda? Bueno, vamos a darle al turbo y así lo completamos más rápido aún. Vale, vamos a dejarnos la vida. Vale, lo tenemos, pantallas. Perfecto. ¿Qué vamos a poner ahora? Importante. Para los esbirros, yo creo que a lo mejor mejor aquí, meter los bastones pesados para luego poder meter los. los fusiles, está muy bien. Mejora de genios, buenos es que esto es lo de la vitalidad que estuvimos hablando ya la otra vez. Mmm. Los lugartenientes, bueno, Johnny Barracuda tampoco está sufriendo daños, así que. Uh, puesto toda... mesa de guardia avanzada. Biólogo. Vale, vamos a meter esta. Research has begun. Vale. Vale, perfecto. Vamos a hacer el cambio entonces. Vamos a darle energía aquí. Aquí. Aquí también. Vamos a desactivar las energías de los The otros lados. Uy, un incendio. You are on fire. ¿Cómo que estás ardiendo? The oh. Earth, ¿Dónde están los espías? <coughs> are... Nos vamos a morir. <coughs> ¡Ah, no, no. Find... Oh, oh, oh, oh. ¡Qué es oh, la atómica! ¡Corre, Iván! ¡Corre, Iván. Corre, Iván. Corre, Iván. Corre Iván. Eh, no. Vale. Uf, uf, uf, uf. Está siendo <risa> Martín y de lo esperado. Este viejo parece dar siempre un paso por delante. No ayuda mucho que Martín y Juncker también estén buscando pistas sobre su paradero. Normal. Sí, eso tampoco. Espera, ¿qué has dicho? Martín y Junke también están recopilando datos sobre su paradero. Comparados con él, Martín y Juncker son apenas unos peones. a esas ruedas e interrogaré Vale, a ver, lo que quiero es escaparme con Iván. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, ya Y a esta mujer la matamos. De hecho, vamos a activar la alerta roja para que la gente se mueva. Porque no sé, nuestra, no sé dónde están los guardias. Vale, wow. bueno, menos mal que Iván reparte lo que no está escrito Vale Vale, el Ibarakud Entra al combate Vale, no, nada, no, está bien fuerte Vale Mientras estos se pelean porque Ya está Ya está más que... Controlada la situación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Para que buscas pistas cuando los agentes Junkie y Mardillo lo sepan? Es como copiar un examen, solo que con más secuestros. Loll. Vale, vale. ¿Podemos quitar esto ya? Sí. Vale, vamos a llevarnos a Iván aquí a la sala para que se recupere. Vale. Vale, vamos a meter, de hecho, aquí... ¿Dónde estamos? ¿El archivo es...? No, el archivo no. Aquí. Laboratorio de investigación. Vamos a poner... El... Otra zona de estas es de... Herbolario. De tejido orgánico. De herbolario, sí. Claro. Vale, vamos a meter aquí zona de pasillo. Con un... tener un cuadradito aquí... Me vale... Claro, para poder poner... Un extintor exacto Ahí, no podemos Y si hacemos así Vale, perfecto, ahora ya sí Maravilloso Maravilloso Es que si no tenemos aquí ese tipo de zonas Lo vamos a pasar muy mal Vale Ok, ahora ¿Dónde están? ¿Aquí quién hay? Uh, miembro del equipo de demolición vale, Este nos lo llevamos ahora y hacemos que se cambie de equipo oh, eh, eh, eh, eh. Venga vale, Vamos a poner la pantalla gigante dónde la podemos poner? Oh, aquí viene que, mi perfecto Oh, porque no puedo Necesita como. Buah, necesita espacio. Ah, vale, bueno, aquí. Perfecto. Vale, viene perfecta. Lo hacemos así. Ponemos esto aquí. No. No, no, no. Si no, lo dejamos apenas sitio. Vale. Es que lo que tenemos que pillar son los agentes, agentes, agentes? estos. Considera I have you see that intruder? Vale, es que. Hacen falta puertas, tú. Puertas, puertas, puertas, puertas, puertas. Vale. A ver, más. ¿Qué cositas podemos hacer por aquí? Perfecto. Que por dinero saquemos guardias es maravilloso. Como esta también, por ejemplo esta también. Piso 4. Vale, esta la vamos a lanzar. Sí. Sí. Vale, es que se completan y ganamos guardias, tú, en un momento. Es brutal. Vale, no. Simetra me da igual esta mujer. Vale, porque el dinero, ¿para qué lo queremos? Si nos va a sacar provecho. Vale, exacto. Y es que solo. Vale, resolver amenazas sí. Tenemos agentes de Yunque para poder interrogar. Uy, investigación simétrica, vale, vamos a resolverla también. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, literalmente ninguna útil. Ninguna útil Ninguna útil Vale, vamos a la base Volvemos a la base Opcionales Uy, ¿qué tenemos? Ah, vale, que hemos recibido una nueva Ok Vale Dios Y nos estamos liando a palos Venga, podemos O, o no podemos Vale, este ya está para interrogar vale, Escolta al prisionero y nos lo llevamos para acá Este también está Vale, a este le vamos a sacar informes Vale, y el resto Hay bastante gente por Por reclutar Vale, nos hace falta bastantes Más puestos de vigilancia Sí, porque si no va a ser un caos Vale, y nos ha llegado un nuevo grupo de investigadores que me gustaría ver por dónde están. Si es que han entrado... Uh, bueno, están todos aquí. Oye, perfecto. Además, si vienen y se dejan el dinerito... Oye, sin problema. Vale, que me lo traigan para hacerle unas preguntitas. Vale, y vamos a ir... Es que hay que ir moviendo los pisos inferiores porque si no vamos a tener... Muchos problemas a nivel de espacio, tú. O sea, que sería lo suyo, ¿no? Este es el piso 3. El piso 2, que lo tenemos vacío. Literalmente no hemos hecho nada aquí en este piso 2. Vale, el piso 1. Aquí no está mal, pero claro, no tenemos gente aquí trabajando. Y en el subsuelo, literal, tampoco hay nada. Vale. Uh. Hostia, esto la ves desde fuera, qué bonito. Vale, nada, es darle... Darle prisa y está. Interroga a los agentes de Junque. Venga, a ver si podemos. Aquí, te, ¿qué tenemos? Ah, vale, eso es todo gente de sable. Sí, esto por el momento es todo gente de sable. Vale, vamos a darle calor. Que nos tenemos que dar prisita en completar los objetivos. Vale, vaya, está listo, ¿no? O sea, bueno, vale, pues le vamos aquí a la puerta y perfecto Vale, ¿tú qué tal vas? No, tantos más o menos por el estilo Sí, vale, pues este entre que viene y que no viene Es eso, hay que, hay que hacer que la gente juegue en mi equipo Eso lo mejor de todo, si los capturamos y hacemos que vengan a, a nuestra base o, o a participar en nuestras Maldades Mejor que mejor Vale, sí, bueno, esto es todo el ejército De, de gentecilla Que tiene que venir, pero vamos Vale Nos falta, bueno, habría que meter aquí En esta sala A lo mejor otra otra mesa de estas Pero bueno, ampliamos por aquí Vale, vamos a hacer eso Vamos a coger esta sala militar Vamos a ampliar esta sala Bueno, tipo de sala, claro Vamos a ampliar esto Uh, uh, uh, uh qué bien Vale, y podemos meter aquí Un espacio buenísimo Para coger y meter otra Mesa, exacto Y aquí en este huequecito Podemos meter una de las Exacto. Vale, bueno, y si no cabe aquí Pues aquí se ponen piedras Y cerramos la sala Exacto, perfecto, vale, confirmamos Maravilloso Y ahora podemos, bueno, aguantar muchísimos más guardias Vale, cortamos al prisionero Otra lavada de cerebro Vamos a coger aquí también informes Vale, vale, un poquito de todo Ahora bien, estos investigadores Los enganchamos o qué Venga ahí a trabajar. Vale. Dale, bueno mientras se pelean. Pero es que nos haría falta aquí, o sea, aparte de trampas, más puertas o al menos buenas cámaras para poder detectarlo bien. Porque no tenemos guardias apenas. Los pues, tantos en el otro lado. Venga, Eli, dale. Uf, que de hecho, a este señor nos lo llevaremos a que se cure luego. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, con la aturdidora. Dale, Rey. Vale, perfecto. Lo tenemos. Vale, ¿qué hay más en objetivos? Opcionales nuevos, ¿no? Vale. Mata a un soldado. Entrena a biólogos, mata soldados de Juncker, mata a un técnico. Vale, pues vamos a hacer todas esas cosas. A ver. Eh, tú ven aquí. Tú no te escapas. Esto es desertando, ¿no? Sí, pues no me van a desertar más. Robando pasta. Puede ser que sí, ¿eh? Vienen, roban pasta y se piran. Venga, darle calor a este hombre. ¿Qué está la gente de Juncker que tenemos que interrogar ahora? Venga. Iván, un técnico por aquí. No, no habrá un técnico por aquí. A ver, chico Vale. ¿Tú te marchas? Eh, este que se marcha. Oh, vale, tenemos la supermesa. Me gusta. Pero, a ver, Iván. Aquí. Dale, galo. Y con las deserciones, menos. Vale. Mesa militar. Esta es mesa de guardia avanzada. Los ha puesto aquí actuarán contra los agentes marcados que detecten las cámaras de seguridad. Los virus duros necesitan asientos blandos. Vale, pues vamos a vender esta. Vamos a cancelar esta. Vale, vamos a meter aquí una de las grandes. Uh, uh, uh, uh. Me gusta. Con razón van a venir todos aquí. Eh. Vale, y ahora a ver si podemos pillar más técnicos que deserten. Vale, ¿qué cosas nuevas qué cosas vamos a añadir? Mostrador de seguridad avanzado, centrifugadora, dibujo artístico, aumenta a la mano máxima de todos los servicios de engaño. Educación multimedia. El ingenio de los esbirros de fuerza. Generador de fusión. Buah, esto nos va a dar más energía. Vale, no sé si mejorar esbirros. Aquí las armas que tienen va a hacer daño. Porque están bastante, bastante bien. Mejorador de redes criminales para desbloquearlas de nivel 4. Vale, eh, sin duda. Vamos a ponernos con eso. Vamos a despausar y vamos a activar las centrifugadoras. De hecho, vamos a comprar la cuarta centrifugadora. Es que las centrifugadoras gastan un montón de energía. Pero vamos a ponernos con ello. El laboratorio aquí, vale. Y la centrifugadora que nos queda aquí, así. Eso es, vale, perfecto. Uy, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos a uh... eso. Coltar a esta gente. Y vamos a sacarle toda la información. Ahí, ahí. Los de Yunque, los de Yunque. Bueno, nos van a sobrar, ¿no? Son solo tres en un principio. Vale, a ver si con esto podemos por lo menos... Eh, ir para adelante. Vale, y mejorar un poquito. Porque, uf, hay que... Son muchas cosas, es estar atentos al mapa mundi con todas las misiones, que no se pasen, es mucho, mucho, mucho, mucho, mucho follón. Vale, y hay que ir, claro, viendo qué te interesa, qué no, qué te sirve, qué no. Uy, esta, uy. Ah, vale, ya estamos en camino para esa. Vale, perfecto, vale, estas son guardias, uy, esta es otra. Destabilizar patriota. Esto habría que mejorarlo. Vale. ¿Qué más tenemos? Uf, es que está dejar ahí seis mercenarios porque sí. Vale, aquí nos dan cinco mercenarios. Es que estas misiones son... En... Vale, parece que estamos viajando. Uh. Vale, se nos va a venir Simetra encima. Cuidado. Vale, y nos queda un... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Soldados de yunque? Sí, soldados de yunque. Vale, reventados. Perfecto. Vale, los hemos... Los hemos aniquilado. Perfecto. Vale, ¿qué más cosas? Venga este, este prisionero, los contamos aquí. Vale. Este prisionero los cortamos a la otra de al lado Vale, perfecto Y este a lavacerebros Venga, rapidito Completamos eso ¡Yuuh! Las centrifugadoras y oh, Claro, van a necesitar una cantidad de trabajo brutal Vale Vale Nos lava el cerebro oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. ¿Vale? Habéis sido capaces de encontrar sus movimientos durante lapsos de tiempos significativos. ¿Cómo es posible? Habla y acabemos con esto. Hemos una su habilidad para caminar con el viento. Ah, sabía que tenía que haber alguna forma. ¿Cómo lo habéis hecho? Se traumatizó al perder un concurso de baile cuando era joven. Así que se desconecta al oír Soul Bossa Nova. Dios, entonces además de estar acabado tiene muy mal gusto Eliminar se puede encontrar en mi colección de vinilos de 15 Jones Arroba, vale, vamos a Capturar a toda esta gente porque nos están robando Todo Vale, vale, vale vale. Y con esta si la podemos matar pues ya que mejor Vamos a estar aquí, todo listo Escúchame cómo sobreviven en este pasillo. ¿tú? Vale, no pueden. Tenemos. tenemos. muchísimos guardias. Perfecto. Vale, vale, vale, vale. vale. A ver, paramos. Matar al soldado, matar soldados de yunque. Vale. Entrenar técnicos. Bueno, esas van a ir saltando solas. Vale, vale, vale. Todo el mundo tiene un punto flaco y tú estás a punto de descubrir el de UA. Perfecciona tu plan de contraataque y prepárate para su próxima incursión. Uh. Completa la investigación, planea el combate. Buah, o sea, es... Aquí... En esta. Pizarras blancas. Empezar... Pierde todo el progreso. No, vale, se guarda el progreso. Perfecto. Vale, pues vamos a habilitar las pizarras Y vamos a tope con esto Venga, venga, venga Todo el mundo a la pizarra Vale, perfecto Perfecto, perfecto Es perfecto que hayamos avanzado Con todo esto Me encanta, tú porque nadie se dedica a limpiar esto. Vale, vamos a quitar esta de aquí. Vamos a ser listos. Vamos a ver. Vale, la vendemos y ponemos una de las grandes. Oh, cabe maravilloso. No, no esperaba que entrara esta en la base, pero oye. Si cabe, tampoco nos vamos a negar. Vale, vale, vale, vale, vale. ¿Cómo va la, la investigación? No, nah, a toda pastilla. Vale, pues nada, lo tenemos. Perfecto, vamos a construir extintores rápidamente Que van a ser Vale, aquí Y uno aquí en la puerta a la base Perfecto, confirmamos Para adelante Y ya más tarde nos meteremos O sea, continuaremos con la otra investigación Porque esta dura nada Vale Motivación, vale, cerebros. Hombre, si podemos venir aquí y recoger informes, pues... Mejor que mejor. Bien, nada, no, está, está guay porque somos capaces de todo lo que nos viene sacar de provecho. Entonces, tanto para generar informes como para trabajar en lo otro. O sea, es que me encanta. Vale. Interrogatorio Terminatorio Yunque... Venga. A ver qué podemos sacar de esto. Uy. Vale, vamos al mapa más donde mientras es esto va volando Exacto, y vamos sacando Mercenarios Vale, botones Es eso, es que A partir de la nada sacamos un montón De de pasta Vale, uy, uy, uy Aquí que hay que asegurar Vale, bueno, pues resolve Uy, no, ¿cuál estamos haciendo entonces Vale, vale, ahora lo vemos. Bueno, nos saltaba la cinemática, entiendo. Derrota juguete la guarida. Ojo que viene. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a mandar esto. Vale. Vale, y volvemos a la guarida porque se va a venir fiesta. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale, vale. Si es un chiste esto tiene que ser lo mejor. ¡Ojo! Vale, vamos a capturar a esta gente. A que nos ponemos a pegarnos en unos sitios, chicos. Lo que no sé es por dónde viene su güey. ¿Fuera aquí? No. No sé qué marca, la verdad, aquí, pero bueno. Venga. Es pues ahora para... ¿Te imaginas que se ha señor aquí? Venga, vamos. No, y es que no lo veo, ¿eh? Y con estos no ha venido. Todo se ha dicho. ¿No? No, no, no. Aún no ha venido. Tenemos evento en el, tenemos evento en el map mundo y no lo he visto. No, no, es que no tenemos misión. Como tal, de juego. Porque debería ser como por esta zona, pero... ¿Pero qué va? Scheme has eh, podríamos hacer las otras, es más... Que tampoco me parece mal dentro de lo que cabe, pero claro... Si nos va a venir este señor a la base... <ríe> Como que no, está feo eso... Vale, vamos a subir este nivel... Vale, me parece bien... We have captured an agent. Venga, volvemos a la base ¿Dónde está Jubei? ¿Dónde está ese viejo? An agent has been captured. Ha, ha, ha venido, o va a venir en algún momento Ahí va, que de hecho estamos sin investigación tú, tú, tú, tú. Vale, y el, aquí no podemos hacer nada Atributos Caras conocidas Vale, soldado muy hábil Bueno New eh, eh, eh. Vale, volvemos no. Retomamos la investigación esta Reanudar Que son las... Exacto con las centrifugadoras y ya está, ponemos esto, apagamos esto y ya está. Pues nada, no, creo que vamos a cerrar el capítulo aquí. Y nos vamos a despedir hasta el próximo vídeo. Porque tiene pinta de que Juvei no va a venir o no quiere venir. Tiene miedo, a ver, lo entiendo, lo compadezco. Uy. Vale, bueno, viene más gente. No hay de qué preocuparse. En el próximo capítulo veremos qué pasa con todo esto. Lo dicho, cerramos aquí. Y nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando de la serie de Virginius. Y recordadlo. Siempre tenéis toda la descripción. Tanto en nuestras redes. Como. El botón de suscribirse a este canal. Que estamos haciendo contenido de calidad. Y cada vez mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada. Eso es de todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga hasta luego. Adiós.